Nombre, da y signo. Ah, este. Uh, Alejandro Cho García. Tengo 19 años. ¿Cómo se siente? Pues sí, hola, ¿cómo están? Yo estoy con Carlos. Se fue conocido como Verso. Y esta. esta morra de aquí. El monstruo, Se llama Ale y es mi hermana. <risa> y hoy vamos a hacer el tag de los hermanos. <risa> Bueno, no se ve obviamente porque muchos dicen que ella parece mayor que yo, pero yo soy mayor que ella por dos años. <risa> ¿Es ¿Yo? No, yo. Creo que es, depende de dónde de estemos o a dónde voy a Si es en México, soy yo, pero si es fuera de México eh, es ella, pero nunca no he estado fuera de México, al menos de Estados Unidos de pequeña. Así que yo, obviamente, creo, um, no sé, es que hemos estado 20 años juntos, así que es difícil escoger uno. De hecho, de 9? Da igual, ¿Dónde de 20. Mm, es que son muchos, muchos. <risa> creo que, fue cuando yo tenía como 12 años de edad, tenía como 10 y siempre aquí en ese jardín de que jugábamos partidos con los cuatro hermanos así fútbol y todo, así, uniformados y todo. Así como cuántos de portero y demás, ¿no? Es <risa> <risa> um. que no recuerdo, pero era padre cuando <risa> llevábamos una cobija al jardín y jugábamos a, a taparle los Ya. <risa> Pero tenías que adivinar qué. Ay, eso fue eh, es un año nuevo, ¿no? Bueno, también hace como unos 10 años hacíamos Halloween, así pues, familiares y venía toda la familia aquí disfrazada y hacíamos un curso de disfrazos. O sea, muy fácil. Eran entre 50 personas más o menos. O muy fácil. Creo que fue hace como 8 años. ¿Cuál? No. ¿no? Qué, no sé, no me acuerdo, pero no fue hace 8 años. 8 años es mucho. Hace o sea, como un año. No, pasa más, dos años. ¿Dos años? Y no recuerdo por qué ¿No Es, no sé. <risa> es que, o sea, yo no me tardo mucho. Para todos no me sí me tardo mucho, pero no me tardó mucho. Yo me tardo como media hora. O sea, contando que me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a peinar, me voy a rasurar y todo eso, es como media hora. Y ella se tarda como media hora en el puro peinado. No, no es, no es verdad, yo siempre tengo que estar esperando, es que yo si vamos a salir, yo empiezo a arreglarme desde las 4 de la tarde y termino como hasta las 9 y media, y se ponen vamos a estar en las 10 y él empieza a arreglarse a las 9 para terminar a las 9 y media. No, ahora que lo recuerdo, ella siempre está así a su banda de amiguitas aquí cuando van de antro, no sé de qué están hablando o... ¿Qué? están robando ropa como niña pequeña o algo así, no sé, pero con sus barbies, no sé, algo así no, pero un día vino una amiga de ella, estuvo dos horas, bajó y estaba en pijama, no manches, y así dije, ya nos vamos a hacer una hora, ah si, sí, ahorita me arreglo, se fueron como hasta las 11, pues le estaba el cabello. estaban a las 12, entonces, ¿no? ay, claro que o sea, no. mira, se arreglan tres horas para salir una hora, no estoy Fantástico. Es patético. <risa> Eso no es verdad. Es complicada. <risa> no es cierto. Es complicada. Noble. Ay, bebé. Oh. Oh. Yo creo que el de ellas es tener el así su local de estilismo así para... O sea, como esos que había en el traje cultural, así con rayitos negros y blancos, así como todos sabemos, ¿no? Sí, tacones así de así de punta de aguja y demás. Bueno, me un señoras y es eso, pero que en la estética también haya como una, una mini capatera. Y un este. Donde venden ropa. En la sala de espera, usted puede tomarte tu café con tus galletas o pies, algo. También puedes estar viendo ropa y zapatos todo. y el mío? Yo creo que tu sueño es ser director de cine. ¿No? No. Y trabajo soñado es algo parecido: sería ser director de cine-fotografía, que no es lo mismo. Ay, bueno. El cine-fotografía es el director de fotografía en una película, un video, lo que sea. Y ya más adelante me gustaría ser el director general, pero... Bueno, el punto es de estar dentro de ese momento, ¿no? Estar ahí en el momento. Como ahorita. ¿Cuál es mi juego? Verso <risa> no, ¿No tienes apodo. Sí. Me dicen... Estoy... Bueno, ¡Way! Me dicen... Me dicen Gorda, me dicen Blanca. Me dicen Amiga. Pero no es un apodo con el que todos se conozcan. O sea... No todos se van a decir, oye gorda, ah. no, se alguien. a dijo? oye, tú eres gorda, ¿verdad? Bueno. Eso creí, ok, siguiente pregunta. A ver, Ay, nos gustan las películas. Los amos también los amamos iguales, y creo que estamos iguales de YouTube, yo tengo, ya, ¿Iguales? ¿Iguales? <ríe> Sí, ella también se nevada. Sí, pero. no, ¿no? se ve. Sí. Edición de video, hace maravillas. Sí, <risa> pero dice perritos. Le Eso fue el sábado 8 de agosto a las 12.43 pm. <risa> perritos. <risa> <No>. <risa> ¿Te ha gustado uno de mis amigos? Ay, oh, obvio, sí. ¿Quién? Ay, no me voy a decía... No. No, bueno, <risa> ahí está. No, pero no. Cuando era domingo, no. Ahorita es un poco. Ya está, por bueno, eso ahorita. Te gustaba Sonia. La Ay, María. María, en <risa> la primaria, Dios mío. Me la red en la vida. Le fascinaba una amiga mía. No, sí, no, no, nos trayó a ella. No <risa> dos te gustaban? Claro que no. <risa> <risa> no obvio. Bueno, no, es que, es que. O sea, yo le he gustado como a hermanas de a amigas de ella Uy, yo sé, eh. Se vuelven muy... Muy cómodos. Muy obsesivas Es que pues esta cara genera esos efectos Cada noche o cada día que salgo Hay miles de tipos Que quieren salir conmigo O bailar Pero o sea Ahorita estoy así desarreglada, y X, pero cuando salgo así de que entros o algo, mi amiga y yo somos literal la tensión. <risa> ¡No, lo juro! Es en serio, no es por nada, pero es de verdad. Hay puros borracentes en los vasos, Soy ella y yo. No, de verdad. Mucho pegue, pero con puros, la cosita. Todavía no encuentro a nadie para mí. Ah, okay. ¿Estás dormido? No Ah, me hice con... Bueno, me tiraron un video de los dos con historias o a algo ya actuado, chido. Um, pues, aquí está. Pues, ahorita lo hacemos así en corto. Entonces, cámara... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué significa eso? pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa con este? No prende, no Internet. Parado de la mejor manera, es imposible haberlo hecho mejor. Para llegar lo más pronto posible a verlo por y seguir haciendo goles. Así, no perdonaba. ¿Qué onda? No Internet. ¿Dónde gusta mi hija? ¿De qué estás hablando? ¿Ya está tu hija? No. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por ver este video y esto los agradece a todos ustedes. Gracias, bebé. esta emisión me dijeron que les mencionara algunos nombres de ellos está de cazadora de libros, Daniel Red Becerra Aquí les dejo aquí abajo en la descripción les dejo el este link de sus canales. Ella no tiene el canal. Twitter también. Ahí les pongo el link de Twitter de ella. Y creo que todo hay que saber al director. el el director? ¡Mademoiselle! Ese por eso estamos aquí en este director. Es algo tímido, no habla mucho. No, no, no.